¿Tienes un restaurante local de tapas o bar y quieres atraer a nuevos clientes o posicionarte como un restaurante referente en tu ciudad? Seguro que te interesa captar clientes y sobre todo aquellos que estén en tu ciudad o si es una ciudad muy grande que vivan cerca de donde tú estás. Para ello te damos la posibilidad de anunciarte en las webs que suelen visitar tus clientes potenciales de forma sencilla, precisa y económica. Por ejemplo, una persona que está navegando por una de estas webs se encuentra un banner como este con tu anuncio. Si tu objetivo es promocionarte, te interesa salir en todo tipo de webs, ya que tu público objetivo es muy amplio y puede ser una opción para muchos clientes. Sin embargo, si lo que buscas es posicionarte como local de restauración de referencia, te conviene aparecer en sitios especializados en el sector de la hostelería. Sea cual sea tu objetivo, en Oniad te ayudamos. Solo tienes que entrar en oniad.com y registrarte con tu correo. En primer lugar, haz clic en nueva campaña, indicas un nombre, la fecha de comienzo, el dinero que estás dispuesto a gastar como máximo cada día, por ejemplo 10 euros y finalmente cuánto estás dispuesto a pagar por impresión. ¿Sabes qué es una impresión? Si entras en cualquier web, una impresión es cada vez que alguien entra en una página y se encuentra un banner, como este. por ejemplo ahora he generado una impresión. El precio que marcas aquí indica lo que pagarías por mil impresiones, es decir, estás pagando 0,001 euro por impresión, menos de un céntimo. En el siguiente paso debes marcar el lugar donde quieres que salgan tus anuncios. Puedes elegir todo el país, ciudades específicas o incluso filtrar por códigos postales específicos, por ejemplo, Zaragoza. En tu caso tiene sentido elegir una ciudad y si es muy grande, elegir el código postal específico. Vamos a elegir como ejemplo un código postal y cliqueamos aquí para segmentar exclusivamente por este código postal. Ahora puedes elegir todos los dominios en los que quieres aparecer. Como acabamos de ver, si tu estrategia consiste en captar clientes, puedes elegir todo tipo de dominios, pues tu público se encuentra en una gran variedad de páginas web. Por ejemplo, podríamos elegir medios de ocio, prensa generalista y prensa local. Estas son webs que tienen mucho tráfico. Si buscas posicionarte en tu sector, quizás tengas que dirigirte a un nicho mucho más específico, como por ejemplo webs de cocina, gastronomía y hostelería. Ten en cuenta que en este caso deberás ampliar la geolocalización, ya que si no, no vas a generar suficientes impresiones. Vamos al último paso, en el que tienes que añadir los banners.